el Área de Protección Civil Municipal de Misquiaguala de Juárez, al mando de Alberto Neria Sánchez, en coordinación con la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, llevaron a cabo el programa denominado Rescatista por un Día, como parte de los festejos del Día del Niño y la Niña 2021. Ahí los pequeños pudieron aplicar sus habilidades y destrezas mientras aprendían las actividades básicas de un rescatista y un bombero. Los peques ya están trabajando ahorita en las diferentes estaciones, en la de primeros auxilios, en la de control y combate de incendios y en la de rapel que está aquí a mis espaldas. Claro que sí, de hecho este tuvimos una, una inscripción de 40, 43 niños. Eh, lógicamente por colchón eh, no se presentaron todos ahorita pero sí tenemos 30 asistentes participantes niños muy emotivos que van a descubrir sus habilidades y sus destrezas si bien los riesgos más latentes se registran en el hogar también corremos peligros al transitar por la calle o al conducir por lo que las corporaciones de protección civil seguridad pública bomberos voluntarios y cruz ámbar dieron a conocer técnicas importantes de prevención y salvamento para así poder disminuir accidentes. Iniciamos con una plática de prevención, una plática enfocada hacia el COVID, enfocada hacia la pandemia que nos azota. Los niños, las niñas son portavoces y son ejemplo de las medidas que debemos de, de tomar en casa. A nosotros como adultos, como padres, se nos pasa. De repente bajamos la guardia y siempre el niño, la niña, son quienes nos dan el ejemplo. Entonces, iniciamos con esa plática de prevención, de prevención, seguido ya de las estaciones en donde, como tú lo mencionas, los niños ya están viendo sus miedos, sus habilidades, sus destrezas. Es muy importante porque es el despertar de una actividad que a muchos les llama la atención pero por falta de acercamiento eh, no la llevan a cabo, ¿no? Hay, hay quienes ya grandes eh, nos visitan y nos dicen, yo quiero, quise ser bombero, quise ser paramédico, ¿y por qué no lo hiciste? Pues a lo mejor porque no tuvieron la cercanía con sus cuerpos de rescate, porque no tuvieron eh, esa, esa valentía de desarrollar sus destrezas y es lo que estamos haciendo ahorita con nuestros pequeños. Las y los pequeños... Pasaron momentos de diversión y felicidad por poder cumplir su sueño, ya que al final de los talleres se llevó a cabo un recorrido por las principales calles del municipio, donde los infantes pudieron hacer uso de las unidades de rescate. Muy emotivos, ¿eh? muy didácticos. Yo les comenté en la mañana que quienes están presentes es porque realmente les despierta. La, la sensación de la actividad, entonces este, yo los veo muy activos, muy dinámicos y pues bueno, este ya en cada uno de ellos si les da a lo mejor miedo, no es malo desarrollar alguna actividad, pues bueno, lo de lo que se trata es de que aprendan, de que visualicen, de que vean también las actividades, a lo mejor posteriormente como es el caso del taller de rappel, que son alturas, Digo, no son muy altas, pero despierta algún tipo de miedo por la altura, Este, posiblemente después lo hagan. Primero que nada, felicitarlos ampliamente a todas las niñas y los niños de Misquiahuala. Eh, segundo, pues que se diviertan, que se diviertan. La verdad es que ser niño o vivir una infancia es algo que solamente una vez en la vida lo tenemos. Y si no lo disfrutamos hoy, aquí y ahora, eh, no lo vamos a disfrutar el día de mañana. imágenes e información de Oscar Recendis para mezquitar al día.